Unos ladronzuelos asaltaron al muchacho. Analicemos sintácticamente esta oración. Primer paso. Se entiende, ¿verdad? Aquí ha habido un robo y alguien ha atracado, ha asaltado a alguien. Se entiende. Bien, primer paso. Es una oración simple. ¿Por qué? Porque solo hay un verbo, un verbo principal, que es el verbo asaltaron. El sujeto de asaltaron, ¿quiénes asaltaron? Unos ladronzuelos, aquí hay dos personajes, unos ladronzuelos por un lado y un muchacho, que es la persona asaltada, ¿no? Entonces, unos ladronzuelos es el sintagma nominal sujeto, donde el núcleo es ladronzuelos, sustantivo, y unos es un determinante. Todo lo que no es sujeto es predicado, sintagma verbal, porque el núcleo es un verbo, predicado verbal no es un predicado nominal, porque el verbo asaltar... No es copulativo, no es verbo ser, estar o parecer. Y cuidado, porque aquí viene la dificultad de esta oración. Estamos acostumbrados a que los complementos indirectos, es, en los complementos indirectos, es a quién, ¿no? ¿A quién asaltaron? Cuidado. Unos ladronzuelos asaltaron algo. Si dijésemos que robaron un banco, ¿qué robaron un banco? En este caso, ¿qué? asaltaron. Como es persona, ¿a quién asaltaron? Al muchacho. Al muchacho no es complemento indirecto, es complemento directo, sintagma preposicional complemento directo. Esta duda, muy habitual en el lenguaje en castellano, es una duda que no existe en euskera. Siempre que os encontréis con un complemento directo de persona dudoso, si es indirecto o directo, pasad la oración al euskera. Y si el verbo es nor, nori, norc, es decir, si hay un nori, entonces es complemento indirecto. En cambio, si el verbo es nor, norc, ser, ser, nor, al muchacho, es complemento directo. No era fácil la oración. Espero que la hayas hecho bien. Agur.